Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles una vez más, Bambi Raab. Eh, este es un cariñoso saludo a todos mis suscriptores, deseándoles que se encuentren bien al lado de todos sus seres queridos y deseándoles una feliz Navidad, que la disfruten eh, en cualquier sitio o país del mundo que se encuentren. Eh, estoy muy agradecida con todos ustedes. Eh, dándole también las gracias por su apoyo, por ser este parte de mi, de mi canal, por sus bonitos comentarios, como les decía anteriormente. Muy agradecida, gracias por todo amigos y, y como les digo, Feliz Navidad a todos, disfrútenla. Eh, en Navidad es, como, es para compartir con sus seres queridos con la familia, eh, con amistades, a veces pues tenemos eh, amistades que están distantes o la familia y es un buen momento para reunirse, eh, disfrutar sanamente y espero amigos este que se encuentren bien de verdad de todo corazón, no olviden suscribirse, eh, el like, la campanita para activar las notificaciones, eh, siempre que subimos contenido para que la reciban. Y gracias por todo su, uh, su, su cariño, su aprecio de verdad por, por tener la paciencia de, de, de, de comentar, de visitar mis videos y de igual manera yo también les quiero aclarar algo. Si sí, a veces yo no les eh, reproduzco sus videos, porque a veces son muchos, este, no significa que yo no siga en su canal. Eh, de verdad, de todo corazón, con gusto. O sea, yo voy a ser sincera. Hay muchos que se suscriben en 5 minutos y a los 10 minutos yo creo que se va. Ok, pero está bien. Eh, cada quien, sus decisiones. Pero yo a los canales que me, sus, me suscribo, o sea, yo me quedo ahí y y eso es un gusto de verdad, estar ahí eh, ser parte de sus este, contenidos, eh, reproducir, este, eh, me, me encanta de verdad y a veces como les decía no puedo así con todos porque son bastantes entonces pero trato la manera de visitarlo de verdad, a todos me tomo el tiempo y amigos espero se encuentren bien, un fuerte y caluroso abrazo y nos vemos pronto bye bye amigos hello my beautiful friends I want to greet all my friends from Filipinas Indonesia Vietnam Italia eh, Francia eh, y a todos los países del mundo quiero saludarlos con mucho amor con todo mi cariño y gracias thank you very much por ser parte de mis aventuras y adelante amigos eh, saludándolos y Merry Christmas para todos eh, si se, pues saben estamos en una temporada de navidad este, espero que lo disfruten con sus seres queridos en cualquier sitio del mundo, con todos sus familiares, amistades. Es un tiempo para, para amar, bueno, todos los días realmente, pero es como un tiempo de unirse, ¿me entienden? Con la familia, compartir, eh, disfrutar. Gente. Yo les deseo todo lo mejor cada uno de ustedes. Feliz año nuevo eh, 2020, eh, que Dios esté a, a, a poder cumplir la, lo que queremos. Y nada, amigos, siempre positivos, adelante. Y, y okay. pues, como les decía, amigos, siempre les estaré agradecida por su paciencia por ser parte de mi familia, porque eso es lo que yo familia realmente. Y mucho aprecio, muy agradecida por su paciencia y por todos sus bonitos comentarios. Allá, allá por su equipo de, de, de eh, renos. ¡Ay! Si se fijan allá y con todos van allá para repartirlos. ¡Y Merry oh, Christmas! Christ. ¡Ay, los renos! ¡Qué bonito! ¡Ven que Merry Christmas!